Juntos esperamos poder ayudar a despejar tus inquietudes emprendedoras. Ana, ¿cómo van las cosas? ¿Dispuestas a contarnos el momento cuando te lanzaste al océano del mundo emprendedor? Claro, seguro que así nuestros nuevos oyentes nos conocerán un poco mejor y verán que no hay que tener ningún superpoder para hacer un trabajo que te gusta y por tu cuenta. Llevas mucha razón, Ana. Mira, recordemos que simplemente tenéis que tener una idea y contrastarla mínimamente para ver si funciona. Si os parece bien, os voy a contar algunos matices sobre cómo podemos validar mínimamente nuestras ideas de negocio, fijas de negocio. Fijaros, lo primero sería analizar si nuestra idea es en base a una necesidad personal, es decir, que hemos detectado que hacía falta uh, algo para ayudarnos en cualquier actividad, o tal vez eh, tenemos muchos conocimientos sobre un tema en cuestión y nos encanta hablar de ello como puede ser nuestro caso y el de este podcast. Analizar también si existe una solución para ello ya disponible, buscar a fondo. ¿eh? No os dejéis ningún riconcito porque a lo mejor os lleváis una sorpresa. Y si la encontráis, eh, podríais confirmar si lo hacéis mejor o dándole un enfoque personal más completo. Daos cuenta de que hay veces que hay un servicio que se ofrece, pero que no es demasiado el valor que puede llegar a tener. Y si creéis que vosotros lo podéis hacer mejor, procurarlo llevar a cabo. Hay otro punto también que sería el de contrastar con otras personas. Eh, intentar que no sean de círculos cercanos, como familiares, como familiares ni amigos, eh, para intentar ser más objetivos a la hora de recibir... Eh, feedback de ellos, opiniones variadas de, de todo el proyecto que tenéis en mente. Por otra parte, tenemos algunas herramientas, os voy a citar tres que son de carácter gratuito. Uno es la página del Instituto Nacional de Estadística, que nos va a permitir, eh, en base a estudios y muestras que han obtenido ellos a personas a nivel particular y a nivel profesional, que tal vez nos puedan servir para plasmar ideas sobre lo que tenemos en nuestra mente. A lo mejor podríamos descubrir cómo enfocar nuestro negocio a un público más solvente tal vez o que tenga eh, mayores intenciones de adquirir nuestro servicio. Por otra parte Google Trends una herramienta del propio señor Google uh, que nos permite uh, consultar digamos que es como la parte de atrás del buscador de Google. Cuando nosotros vamos a por, decimos, pues las palabras por las que queremos encontrar resultados, Google recoge toda esta información y arma una base de datos en la cual podemos consultar si las palabras clave que nosotros estamos introduciendo en esa casilla de búsqueda eh, nos va a arrojar en la tendencia de los usuarios a, bueno, pues a buscar esas palabras en virtud de datos geográficos o también estacionales. A lo mejor nos encontramos que nuestro servicio se consume más durante una periodicidad de tiempo. Por otra parte, Facebook Ads eh, nos va a permitir, a través de esa herramienta de publicidad en la plataforma, eh, descubrir a qué eh, público, a qué volumen de público podríamos llegar si publicitáramos ...nuestra nuestra idea. Obviamente es un público bastante elevado... ...y en España el porcentaje de conversión... ...es decir, el número de personas que realmente compra un producto... ...en una plataforma de commerce o de un servicio... ...está en torno al 1% aproximadamente. Son cifras un poco variables en virtud de pues, el sector y otros parámetros. Lo cierto es que pues, si encontramos una, un volumen de aproximadamente un millón de personas... Considerar que el 1% es una cifra bastante inferior, pero también tendremos que darnos cuenta de que si a ese 1% conseguimos venderle nuestro servicio, podríamos llegar a vivir de ello. Eh, además, habría otro aspecto que también podríamos mencionar, que son las campañas de crowdfunding. Cito sobre estas plataformas que ayudan a muchas personas a lanzar sus proyectos e ideas gracias al mecenazgo de otras personas que colaboran en ese eh, lanzamiento inicial. De esa manera, si vemos que la gente eh, está siguiéndonos los pasos, que la gente se ve interesada de que realmente hace donativos, podríamos encontrar que eh, bueno, pues tendríamos un respaldo de la comunidad que en ese momento nos está aportando pues no solamente también, a lo mejor, pues uh, un apoyo económico que nos ayudaría a salir al paso en las primeras semanas de nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que más o menos os he resumido un poco las ideas por donde podríamos partir. Y, en fin, si tenéis alguna cuestión, podríamos llegarla a analizar más detenidamente ¿eh? en un futuro podcast. Por cierto, Ana, a partir de estos apuntes. Eh, ¿Cómo y por qué llegaste a la conclusión de que apostar por tu idea podría ayudarte a vivir de ella? Bueno, la idea de un gabinete psicopedagógico que apoyara a alumnos con dificultades de aprendizaje surgió de forma natural, a raíz de trabajar en el aula y comprobar los problemas de los niños. Durante largo tiempo rondó por mi cabeza, pero no se concretó como una posibilidad hasta que un expediente de regulación de empleo interrumpió mi recorrido de muchos años en la gran empresa. Vamos, que. Como se suele decir, la ocasión la pinta en calva. Tomé el desempleo como una oportunidad de lanzarme a poner sobre el terreno la idea de volar por mi cuenta, haciendo lo que más me motivaba. Al ser un proyecto offline, requirió un momento de estudio de mercado algo más exhaustivo. Explorando las mejores zonas para montar un local, analizando estadísticas de población objetivo... Tal como tú mencionabas antes, fue bastante de ayuda a la página del INE y otras, por ejemplo la del ayuntamiento de mi ciudad, y también observando la competencia. La evolución de esa idea de negocio offline hacia una online la realicé creando Neuropsicología y Aprendizaje, que actualmente es una plataforma divulgativa sobre el conocimiento del cerebro y la aplicación de la neurociencia al aprendizaje. Aquí ya contaba con todos los datos y la experiencia de una década atendiendo alumnos presencialmente. Lo imprescindible en este caso ha sido adaptarse al entorno online, comprender su funcionamiento, las necesidades del público que se mueve en este entorno y las diversas formas de ayudarle. Una vez que entiendes esto, tienes claro que puedes medir en que tus conocimientos sean útiles y prácticos para ayudar a un público concreto. ¿Y tú, Héctor, qué hizo que te pasaras al lado emprendedor de la vida? Bueno, mi paso fue por varias empresas, donde aprendí a conocer el entorno laboral, que es muy diferente de la teoría. Cuando yo estudiaba, realmente lo que te encuentras en la realidad supera todo lo que tenga que ver con los libros que estudias. Estuve trabajando en el sector de la informática, estuve también en el de la publicidad y finalmente estuve en un proyecto privado de turismo. Y como aquello se acabó y tuve la suerte de quedarme parado, eh, analicé qué posibilidades tenía de continuar tal como lo estaba haciendo, tal vez echando algún currículum por alguna parte o ponerme por mi cuenta, que fue lo que hice y que es de ahora de lo que bueno puedo vivir de ello. Eh, realmente en aquel momento yo me dedicaba más que otra cosa a desarrollar eh, software, software para internet. Y por aquel entonces eh, los gestores de contenidos todavía, bueno, pues a lo mejor no eran tan intuitivos, no había tanta comunidad, los usuarios que empezaban a administrar sus propias páginas web eh, tenían algunas dudas respecto a cómo llevar la gestión de su página web, se perdían por aquellos CMS eh, de la época que resultaban poco intuitivos. Y analizando esta situación eh, pude pensar en seguir avanzando en mis creaciones de desarrollo y formulé una idea para desarrollar un gestor de contenidos que fuera un poquito a prueba de eh, bombas, ¿no? que la gente pudiera eh, utilizarlo fácilmente y que no hubiera demasiado pérdidas. ¿no? Las cosas las intentaba llamar por su, uh, por su nombre... Eh, procurar hacer bastantes aspectos eh, gráficos aunque eran sencillos pero llamaban y resultaban mucho la atención todos los elementos internos de, del gestor eran pues eh, grandes no eh, tenían demasiadas opciones estaban muy pensados para, para los proyectos que yo realizaba en aquel momento y bueno, pues tuve la oportunidad de continuar algo que tenía en mente de empezar a hacer oh, o mejor dicho, empezar desde cero por mi cuenta y disfrutar jugando uh, mientras vivía de ello. Porque bueno, era lo bueno que tenía ese arranque dulce que, que tuve. Por otra parte, algo de que me he podido beneficiar siempre ha sido de tratar al cliente de manera asertiva y empatizando con los conocimientos que tengan. No siempre puede llegarte un cliente que conozca muy bien tu servicio eh, y directamente triunfar. Nada más que eh, publicar, pues tienes que acompañarles durante el camino, formarles, eh, bueno, pues despejar dudas y todo eso la verdad es que te ayuda a ser mejor profesional. La verdad, eh, la comodidad no es lo que más te favorece. Lo que más te favorece y te hace mejor eh, profesional es simplemente es las veces que consigues levantarte, que consigues resolver los problemas, que ayudas a los demás y te ayudas a ti mismo, obviamente en el aspecto eh, profesional. Y tras siete años, bueno, pues fue el momento de mirar un poco para atrás, de reflexionar sobre todo lo que se ha hecho y dar el paso a formular un nuevo proyecto. Un proyecto de futuro, un largo camino para probar con este podcast, con el blog, eh, con Ana Barrantes... En fin, con el proyecto de Soy profesor online, en el que consideramos que tenemos mucho que aportar. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya puedo leer, que diría Mayra. Creo que ya puedo leer, que diría Mayra Gómez. Que esperamos que os haya venido genial escuchar una de estas historias emprendedoras y, bueno, pues si os han aportado un poco de luz en vuestro camino emprendedor, mejor que mejor. Y Ana, tú que estás del otro lado, ¿a ti qué te ha parecido este segundo podcast? A mí me ha parecido muy interesante. Creo que nuestras historias personales pueden ser un punto de partida para inspirar a otros emprendedores. Yo también estoy de acuerdo contigo. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos llegado al final. ¿no? Para el próximo capítulo vamos a hablar sobre el miedo a fracasar y esperamos teneros a todos con las orejas bien pegaditas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos empezáis a escuchar por vuestras recomendaciones en iTunes y por vuestros Me Gusta en iVoox. Recordar que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós! Adiós.